de huracanes especialmente ajetreada. Si el sistema toca tierra en Texas, algo que los meteorólogos esperaban para el lunes, sería la novena tormenta con nombre que toca tierra en Estados Unidos en 2020. Esto batiría un récord fijado en 1916, según el investigador de huracanes Phil Klotzbach las comunidades costeras empezaron a prepararse para Beta durante este fin de semana con órdenes de evacuación voluntaria. Se espera que un elevado oleaje y hasta 25 centímetros de lluvia inunde varios tramos de carretera dejándolos intransitables, especialmente en el oeste de la ciudad y zonas bajas. El juez del condado Mark Henry se dijo preocupado de que la tormenta genere más inundaciones al tiempo que no se espera que se emita una orden de evacuación o obligatoria. Si son capaces de sobrevivir en sus hogares durante tres o cuatro días sin electricidad, lo cual ni siquiera estamos seguros que vaya a suceder, entonces estarían bien, indicó Henry. Y también señaló que si resulta incómodo o necesitan equipo de soporte vital, quizás deberían trasladarse a otra parte. La tormenta beta se mueve por el Golfo de México a 290 kilómetros al sureste de Texas, informa el Centro Nacional de Huracanes. La tormenta tropical tiene vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y se desplaza